Hola a todos, bienvenidos a esta sección llamada Body Shop. La sección del día de hoy les queremos presentar estas dos lámparas que tengo aquí a mi lado. El modelo R2 y el modelo F2. Y te queremos contar algunas diferencias y cómo saber cuál es la adecuada a la hora de elegir tu lámpara de secado infrarrojo de acuerdo a tu trabajo. Por un lado tenemos el modelo F2 que cuenta con un mástil y con una regulación solo a nivel vertical. Y por otro lado tenemos la R2 que tiene también el mástil, pero le dimos una vueltita más de tuerca y le agregamos un brazo prolongador. Es decir, en la R2 voy a poder hacer inclusive áreas más altas de un vehículo, como un techo, o una tapa de baúl, por ejemplo, o áreas bajas, como en el caso de la F2. O sea, la R2 viene a ser una F2 con un brazo articulado para poder llegar a una zona más alta. En los dos casos tenemos timer, porque siempre es muy importante curar, pero respetando los tiempos del fabricante del producto que estés utilizando. Ya sea un primer, ya sea una masilla o ya sea un tratamiento cerámico. Este fue el tip del día de hoy y esperemos que les haya servido.